Hola, soy Sam y Tami. Vamos a ver el capítulo 6 de Los Caballeros del Zodíaco. Nos quedamos en que se llevaron a Seiya todo madreado. Madreado y así, y el otro se murió y lo revivieron. <risa> el <risa> Ay, Caballero del Zodíaco. Sea, o sea, me estoy riendo, pero porque es muy... Es muy ¿Por qué muy, no, porque o sea, no murió? No sé si sí, se o, sea, murió. o sea, es como te engañaron bien, gacho, pero bueno. Los Caballeros del Zodiaco Ya me vi con mi cosplay de Caballeros del Zodiaco En una convención No, no Si pudieras hacer cosplay de uno de ellos, ¿quién harías? Fíjate, yo No podemos hacer de Seiya porque Yo creo que por mi cabello El Guerrero Dragón O de que? ella De ella, de Atena. O del guerrero drama. Yo haría de. <risa> de Mira Cabello. esa, esa es la que te digo. No es la que sale de la Ah, sí, cierto, se parece mucho, ¿verdad? La sí, de. La Sí, se parece. No, la, la que sale de que también es de piedra. Sí, sí, sí, la vi. Uh -huh. Yo creo que. Yo haría del. El de caballo verde. El de la armadura rosa. Que está en sassy, sí. El peligro terrible acechaba el coliseo. Eso es lo que me no El caballero del Fénix Procedente del infierno Ah, ahí viene ¿Qué? ese Estaba parado al lado de la armadura Ah, es este Y sí. tiene colonos Presentamos El guerrero que viene del infierno Cuando entrenes como yo Te va a pasar lo mismo ¿Ah? <risa> Ay. La cólera del dragón ah. ah. Seiya sí, ¿Se ¿No puede saber qué hace? ¿Cómo te encuentras, ella? Hoy, perfectamente bien. Me alegro. No. Mi hermana me lo ha contado todo y te agradezco por haberme salvado la vida. <risa> Olvídalo. Ah, es regresar pequeñeces. a nuestro país. A ¿Qué comida? Antes de partir, quería comentarte lo que noté el otro día. ¿Qué notaste? Hoy. Desde que me recuperé después del combate, tuve la fuerte impresión de que alguien muy especial nos observaba. Uh -huh. Uh -huh. ¿Ah? Había alguien en el coliseo. ¿Tú crees que fue el ave fénix? ¿Eh? Se van a ser amigos. Sí, se van a hacer amigos. No puedo estar seguro, aunque debo prevenirte que él es diferente a todos los demás caballeros. La clave de todo está en la cadena de Andrómeda. La cadena de Andrómeda. ¿A qué te refieres con eso? Ah, la cadena. Ah, la que tenía el. ¿O cómo? Pues mira, uno de los caballeros tenía una sí, cadena sí, que se ¿no? Pero también ese güey tiene unas. Es que siento un pelo. No me, no me lo puedo quitar. Uh -huh. Ah, ya lo vi. Ya lo viste. Pero, Quítamelo, por pero, favor. Pero, pero. Por lo que más a ver, quiera voy a moverte. Y ya lo perdí. No, no tienes nada. Ok. Ah, que también él tiene el caballero del infierno, que en el infierno. También uh -huh. tenía unas cadenas atrás, creo, colgando la armadura. Sí. Ah, la mira, ese okay, ok, se refieren a la, a la armadura de este el de, sí, que el hijo de. Andrómeda, pues, es el... Se llama así. Uh -huh. Pero ¿qué es Andrómeda si ¿Sí todos son animales? El caballero de Andrómeda se presenta primero ante ustedes Y aquí viene su poderoso adversario sí, pero, sí, no, Habu, no. el caballero del unicornio Ah, mira, se va, unicornio. se va Sí, porque él dice unicornio El otro dice Pegaso. Se va o sea, enfrentar este, a enfrentar a Samuel. Andrómeda, según yo, es una constelación, ¿no? Sí, o sea, pero que... No, ¿A poco no es un animal? Aparentemente no gusta en internet. Vamos a ver. Andrómeda. A ver si sale algún animal. Galaxia de Andrómeda. Sí, sí, o sea, yo sé. Mitología. Mitología griega. En griego antiguo, gobernante de los hombres. Era hija de los Andrómedas. Era, pues, era una diosa, ¿no? A ver, espera. Sí, o sea, sí sé que es mujer. Era hija de los reyes míticos de Etiopía, Cefeo y Casiopea. La esposa de Perseo. Y madre. Andrómeda. Ah, pues no, no, Entonces, no, no todos son aspectos animales me parece Andrómeda, eres el mejor. Te amo Andrómeda. Ah, o sea, es el favorito al parecer, ¿o qué? Popularidad me <ríe> tiene popularidad ser estrella de cine en vez de caballero. Es que se supone que es atractivo, ¿no? Andrómeda. No tiene ningún sentido que combatamos. ¿Qué estás diciendo, caballero? Por eso tiene muchos Acabaré fans. Por pensar que me tienes miedo. Y este ¿No es mi hater. Hecho, ¿Por qué quieres combatir? ¿Para ganar la armadura de oro? Eso a ti no te importa. Vencer es lo único que me interesa. Siento como la duda se apodera de mí. He participado con el fin de sanar a mi hermano. Pero todo se ha echado a perder. No estoy aquí para escuchar sermones, así que pelea. ¡Ah! Se ve este. Este es muy impulsivo, el unicornio. No piensa las cosas nunca antes de hacerlo. Mira, esquivo. ¿Sí? Y como que este es muy. No hay otra solución. Debo combatir. <risa> Oye, yo quiero saber qué pasa con su hermano. Esa cadena es magnífica. Tiene el mismo brillo de la constelación de Andrómeda por la noche. La cadena de Andrómeda. Me okay, como ¿cómo formo... te sutilmente te explican las ¿Sabes? cosas? Ya he extendido la cadena. ¿Comentarios Ahora ya de no puedes personas? acercarte a mí. ¿Quién era la voz? Tiene una voz muy acercarte extraña. A la ah, significa... por cierto. Muy, muy diferente. diferente. Ya. Un día, o sea, nosotros... Cuando estábamos viendo el capítulo 1 creo, o el 2 mencionamos que la voz de Seiya se nos hacía muy familiar, pero no sabíamos sí. de dónde, un día estábamos literalmente así, ¿te acuerdas que te dije, ya sé de quién es la voz de Seiya? Sí, de la nada. De la ella. nada, estaba pensando yo. Kevin. porque, no sé, me vino a la mente cuando, cuando, ¿cómo se llamaba el grandote así que luchó con él al principio? Bueno, ahorita lo voy a poner aquí porque no me acuerdo en ese sí, momento. El, el grande cuando lo, lo está agarrando y está... Es que ya no malas como, con los nombres, pero sí, visualmente sí, sabemos que... Disculpenos. Este, que está como... Uh, uh, uh, así como que... Para que lo suelte batallando. Ah, sí, sí, sí. Y este, me acordé exactamente del momento en el que este Hopper <ríe> está luchando con Flick en, en la de... Bichos, bichos. Y dije, es la misma voz. <ríe> Entonces, bueno, esa era la voz que yo decía, ay la he escuchado, pero no sé de dónde era esa Si quieres morir, no lo dudes, acércate. ¡Ay! Arena, no posibilidad. Si quieres morir, no lo dudes, acércate. <risa> acércate y muere. Acércate inmundo ah. animal. Inmundo <risa> <en> animal. <risa> y como este sí es un animal. Ay, oh. Oh. Es como un ser viviente, hazme caso, caballero. No tiene ningún sentido que combatamos. Simplemente con haberlo deseado, en este momento ya estarías muerto. En este momento, ya no me perdones la vida. <ríe> Habla extraño. Ah, no pero sí, pero... uh -huh. Ya veremos si me matas. ¡Lucha muerte! ¡Ja, <ríe> <risa> es que este güey de verdad es, es un sí. animal, este sí, es, este es, tiene un la instinto muy animal. Abrómeda, tiene un poder defensivo difícil de imaginar. el otro día se puso alerta porque debió notar lo mismo que yo. Pero miren, mínimo, este, mínimo este mínimo este Seilla sí, sí se detiene y este también era muy medi me... Sí, no, pero sí, o sea, se dice muy medio? Es que el tipo? otro es así. No, sé la, no me acuerdo de la palabra, pero o sea, analizan a su oponente y es como que reciben no, sí, un golpe y dicen, ok. Uh, que estoy haciendo mal, sí, sí, sí, sí, a ver qué está pasando aquí, como que sí se bueno, ve, y este no piensa, nomás está como que, órale, sí, oh, pero verdad. eso se notó desde el segundo capítulo que apareció, sí, sí, sí, no sí, sí. sé, y cómo sabes que era nuestro enemigo, Shirou, si era realmente el Caballero del Fénix, quería combatir uh -huh. contra todos nosotros uno a uno, ¿Ah? ¿ Debe haber regresado a vengarse, se había escapado del infierno, sí, no es posible. No puede ser otro Entonces alguna fuerza del mal ha debido tomar la apariencia del Fénix O sea que no es el, no es el Fénix o sea, es lo no, que me está dando a entender No puedo permitir que se me trate como un niño Que se me trate oh. No le ha hecho ni un rasguño no ya la tiene que la cadena de andrómeda tuviera tanto poder es imposible entrar es a la vez ofensiva y defensiva uh -huh. la cadena de la constelación de andrómeda es como si fuera un muro infranqueable uh -huh. oh, y, y además cambiaron la voz no es yo también la estoy escuchando un poco extraña no es la misma voz que el primer capítulo ya sé por dónde puedo entrar Sí, se oye diferente. Solo <risa> somos nosotros. ¿Se, han marchado? se lo robaron. Yo sé a dónde. Al coliseo. No puede ser. Está herido. Son dos rivales tempranos Lo consiguió. ¡Ah! Está loco. La parte de arriba es la parte más poderosa de la cadena. Y es que él no piensa, él <ríe> solo actúa. Mira, ahí va directito sí. a su muerte. <ríe> sí. En ese momento. He No Sí. Exactamente. Oh, come on, dude. Andromeda gana el primer asalto. <ríe> sí, pues sí. Tiene muchos cambrios. Todos gritándole. La cadena vuelve a moverse. Parece que me quiere indicar en dónde se encuentra mi enemigo. Ah, ok. Le está diciendo del otro. Sí, es Fénix. Ah, le está describiendo las letras. Axia. ¿pero qué es lo que te ocurre? ¿Axia? ¿Qué puede significar Axia? ¿De qué enemigo podría tratarse? ¿Lo sabes, Jabú? ¿Le estaba hablando a Jabú? Sí, sí. El que acaba de derrotar. Sí, porque ya supervivió el... el esterno. ¡Jabú! Es mío y no me sucede nada. Sí, sí. Espera un momento, Jabú. La cadena intenta decirnos algo importante. Algo que nos interesa a todos los caballeros. ¿Y este qué está haciendo? ¿Cómo? ¿Jabú? Te ordeno que dejes esa cadena inmediatamente. No, nunca voy a soltarla. ¡No la soltaré nunca! ¡Defiéndete ahora! Pero ya perdiste, güey. Pero a lo mejor ya el segundo salto... ¡Suéltala! No, Por Pobrecito, no. Sí, no la arma, pero ni nada. ¿Qué tiene esa cadena? Me ha dado una sacudida de electricidad. Cuando algún enemigo la toca, le descarga una potencia de más de 10.000 voltios. ¿Eh? La cadena se mueve sola, es increíble. Y cada le... vez más deprisa. Eso no era un asalto, entonces era nada más. Eso fácil. solo significa que el enemigo está cerca. <risa> Total alterada. Shou, explícanos esos movimientos. ¿Qué es lo que la cadena nos quiere decir? Shoula. No lo sé. Shou. June. June. No sé, le, al principio le entendí June. Sean, ahora Shun, el otro dijo como, como yo, no sé. Ok, entonces aquí van a empezar a revelarte pro, la problemática, porque la problemática de la serie no es entre Sus ellos, batallas, son o ellos o entre algo, June. ¿no? Me imagino. Sí, exacto, entonces me imagino que aquí te van a empezar a revelar esa problemática. Cuidado, nos okay. señala la posición del enemigo. Debemos estar unidos. Mm, yo creo Ya pues <risa> también <está> todo <risa> con el amigo. Amigo. Es el enemigo de todos nosotros. No se separen, caballeros. Yes. La cadena es escrito Axia. Axia en griego quiere decir una cosa importante o una cosa valiosa. Lo que nos señala en esa dirección debe ser la armadura de oro. Mm. qué pasa. Como que Shua, Shun es el cerebrito. Ah, pues quién sabe, a lo mejor. Eh. Pues mira, el unicornio está bien bruto, la verdad. A un nivel <risa> estratosférico. Sí. La verdad, sí, espero que tenga este un desarrollo. Es, es justo aquí Gracias por ¿No? Gracias por participar. Mmm, <risa> como que es falsa o qué? ¿Qué es eso? Es increíble. Es la armadura de oro. Se ha abierto. Está ahí. Ay. <risa> la momia. <risa> es el Fénix. Okay. Ahí sabía que estaba ahí. Ese hombre es... Es Fénix. Sí. Vaya, el que faltaba, el caballero Fénix. ¡Apláudanle como se merece. Pero porque lo... Porque lo como apuntaban amenazo? como... Ajá. Yo digo que es lo que dijo este Seiya en el hospital sí. de que algo no se es. apoderó de... ¿Eh? ¿Eh? Como verás, mi sexto sentido no me ha engañado. Sabía que era el Fénix. Mira, ves. La cadena está alcanzando su máximo nivel de carga eléctrica. ¿Eh? Nunca la había visto así. ¿Qué es? <risa> Eso sí. ¿Nunca la había visto así? Se lo había oído, nada de doblaje. Como muy real. Sí, muy real, ¿verdad? Ajá. Siente tanta hostilidad. No. Es más que hostilidad. Es odio. Sí, está lleno de odio hacia nosotros. Pero por pero, qué? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué? ¿Por qué no hace Fénix, ¡Es el Fénix! No, hay ni... no entiendo. ¿Qué está pasando? Nunca había visto en toda mi vida un ser que fuera capaz de desprender tanto odio. No hay ninguna duda de que proviene del infierno. Ya habla, quiero que hable, sí. o sea, no sé nada y todos hablando haciendo es especulaciones. Límite, la cadena no puede resistir más. Está a punto de atacarle, no hay nada que hacer. No controla su su cadena. Ahí tú cosa perro, uh -huh. un perro. ¿Qué me ocurre? Ikey es el fénix ella. ¿Qué? Y ya está, ya está atacando. ¿Qué has dicho? Repite lo que has dicho, por favor. Dije que Iki es el Fénix. ¿Qué? Sirio tiene razón. Se trata de Iki. No, no es posible. Mi hermano. Iki es mi hermano. ¡Iki es mi hermano! dijo que tenía a su hermano que shot no te preocupes curarlo. te prometo volver aquí pase lo que pase ahora que te quedas solo tienes que ser fuerte Se Iki no me dejes solo no me, no me dejes odios, Iki cierto has regresado como me habías prometido pero hermano odio. pero por qué odio espero que ¿Cómo? no hacía a su hermano porque no tiene sentido pues pensaba, porque Que odiaría no, a su o sea, hermano si.? Pues, tal vez por eso, o sea, porque. <risa> qué? Ok, no tengo miedo. No te Pero. <risa> Pero tiene mucho odio, eso. eso... Pero no. Mira, mira, mira, está atacando a su propio hermano. Y este que quería ganar para curar a su hermano. No lo entiendo, está atacando a su hermano. Has visto eso, a pesar de la gran distancia, ha conseguido herirle en su hombro. Sí. Se destruyó él. ¿Por qué? No, no es mi hermano. Mi hermano era fuerte, pero estaba lleno de bondad. El que está delante de mí está lleno de odio. Es una máscara. ¿Quién se oculta detrás de la cara de mi hermano? ¿Quién? No, Oye, ¿y ¿por qué sí. lo atacas? Sabes bien que es tu hermano. Le lavaron el coco igual que a poquito. Sí, ¿verdad? Quizá. Son, ya veo que no has cambiado nada. ¿Qué? ¿Quién? ¿Es su hermano? Es llorón, como siempre. O sea que sí es. Ya estoy harto de tus lágrimas. Serás el primero en morir. ¡Prepárate! Hay un adelantillo ahí, algo debe de haber. Porque hay mi padre. Quedan 10 segundos, no creo. No tiene. Que desgracia. Maldito sea. Pues hay una rivalidad, pero no, no entiendo por qué. Ni yo todavía no lo entiendo. Ah, como lo vi, este los separaron como que por alguna razón, ¿verdad? Eh, eh. Y unos güeyes se quedaron con. ¿Shun? Sean. bien Sean. Sean. Sean. Sean. escrito. Sean. Este. Unos se quedaron con Sean y otros se llevaron al otro. Lo con que. Sean. Con Shun. Lo que me estoy imaginando es que a lo mejor. O sea, Shun se quedó pensando como que él debía de regresar por él, pero qué tal que se llevaron al otro hermano y, uh -huh. y lo maltrataron de alguna forma o a lo mejor tenía algún tipo de enfermedad o algo, no sé. El caso es de que a lo mejor agarró rencor de que este nunca lo fue a buscar o no uh -huh. sé. Tal vez tuvo una vida dura y está rencoroso con la vida y con su hermano. El... Estamos especulando porque no te están diciendo nada. O sea, me estresa y quiero que me digan un poquito. No, no, tranquila, va. Tranquila. <risa> <risa> Hablando de bichos. <risa> <risa> no, cuando, ¿verdad? Sí, Bueno. Ok. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo. Peace. <risa>